Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos a mi canal Aquí Bandolero 7 Hoy os traigo Tom Clancy De División 2 Vamos a ver Vamos a ver vamos. vamos a configurar esto Frente del chat grande De más juegos, español, español, vale Bien Modo subtítulo Diálogo ya luego gritos de combate no titulado para sordos tampoco ya luego no ahí vale contraste ahí no sé yo sí un poquito de contraste ahí a la mitad títulos coloreados puede estar bien venga sí que se vea mejor y así lo veis mejor chavales los subtítulos el brillo bueno Sin nada sala de audio auriculares <ríe> vamos al lío bueno vamos a ver esto mecánica de juego información mundo mantén pulsado el cuadro para enviar una señal helicóptero Venga. venga ahí vamos siguiente pista de poco venga vamos a ver. el equipo de division te ha otorgado uno más objetos puedes recogerlo en el buzón de tu alijo. esta fiesta por parte del equipo de division te hemos dejado un regalito en el buzón de, de tu alijo. con el procedimiento por formar parte de la comunidad hemos añadido una recompensa Bueno, ahora miramos el buzón del hijo. Vamos a, a crearnos el, el personaje A ver, al azar, tampoco Suena nada más que Chavalita, ¿o qué, tío? Mira, ahí está Parece que va Montando a caballo, parece que son vaqueros Esto creo que en verdad no nos va a dar igual Pero bueno Seleccionar tipo de, de cuerpo Alternar tipo de cuerpo Ahí, leche obvio. Y una cosilla así, ¿no? Ahí Estaban saliendo nada más que chavalitas Este está gracioso con la Con la gafita y tal Con el tatuaje Pues este mismo, tampoco nos vamos a complicar mucho la vida Bueno ¿Esto qué es? una gafita más malona o algo <risa> estas son muy parecidas a las mías en verdad ¿eh? la amarilla la de aviador y la de hippie a la de aviador le, le pegan más yo creo pero bueno dejamos esta ok tatuajes, ¿eh? zapatilla en fin, tiene de todo ¿Está bien? Okay. ¿Algún tatuaje o algo? Sí, el escudo. Vale. Pues nada, yo creo que bien. A ver, confirmado. Venga. Este está molón. Yo creo que vamos ya. Venga, confirmado. Ahí. Sí. Vale, tiene muy buena pinta Chavales Seguir sí, a la gente Sanders Bueno, está sonando la, la... sirena esta, eh Alarma Mira, el triciclo El triciclo del niño ¿Qué tenía? ¿Una lata o algo? Algo tenía, tío ver bueno, me salen cosas por ahí Bueno Vamos a seguir a la gente. Ay, qué gracioso. Es un gato. Un gatito se está lamiendo ahí. Sus partes. Bueno, venga, vamos a seguir a la gente. chica <ríe> la alarma. Esto corre o algo. Bueno, bueno, cuántos supervivientes hay aquí, ¿no? Chavales. Ojo, oh, esta está herida. Bueno, la, la. cabra está hecha polvo o es que son.? Es eh, así, la cabra. No puedo saltar. Pues subir por ahí. ¡La pelota! Jeje. A la pelota, chavales. ¡Hom! Vale. Bueno, bueno, bueno. Agente, por aquí. Necesito apoyo. Para el muro del asentamiento. Investigar la alarma, ¿vale? Tenemos que investigar la alarma. Ah, con el LL pulso sprint para correr. Aquí tenemos un mapilla y todo, ¿eh? Se me debe pasar, pero bueno. Ok. Vale, con el círculo. Odio, odio, odio. Odio, odio. Odio. Odio que la hemos liado. ¿Esto qué? Aquí no. he caído, chavales. No podemos <ríe> Hay que subir la escalera otra vez Que nos van a matar <ríe> Cuidado Uf Venga, a ver si podemos apuntar ahí Tengo que mirar esto Uf. Voy a ir más lentillo A ver, más sensibilidad y tal A ver, un momentillo Hay un montón de opciones ¿eh? Aquí controles, vamos a ver Modo parco durante el juego Durante la carrera Sensibilidad de la cámara, sensibilidad de la puntería Claro Venga, así si puedo cambiar esto Disculpad, me están echando Vamos, lo voy a poner ahí, creo ¿Este de cuál es? La sensibilidad de, de mira Claro, claro Este es suyo y este también lo voy a bajar un poquito. Esto es lo que no sea, el sprintar durante la carrera automáticamente... Cualquier objeto... creo que sí, tío. ¿No? Aquí está, ¿no? Ahí. Venga. Me están hinchando. Y la gente... Capa. Sigo sí, este todavía apuntando malamente, Pero bueno. Como recargamos. Cuadrado. Ahí, no sé sea, para dónde ese, tío. Buah, qué malo. Pero bueno. Hay otro por aquí. A ver si sale. Ahí viene. Para acá, para acá, pa Venga, hombre. Dale, ahí, bien. Ojo, eh. Están disparando ya a lo lejos. La munición ahí, un poquillo. Pero bueno. Recarga. A ver si podemos dar este. Ojo, ojo. Uno, uno menos. Ahí. lo doy. Ahí le hemos dado un poquito. Me movió. Pues venga, vámonos, vámonos. Sarta <ríe> Hay que ayudar aquí a los copi. Que está en combate? Vale, vale. Carga. Ojo, ojo. Situación es chunga. tenemos que Recuperar. De esto, cómo recupero? Pero yo qué y de armadura Espera, que me van a dar qué me da Que mal pero yo Ojo Gente herido Bien, yo creo que lo hemos recuperado ya, eh A la gente Uf Vigila las barricadas Y que las patrullas Estén la rezagados Algunos cabrones han huido. Así que está cayendo Una lluvia de chispa En vez de ¿Vas bien? A este paso vamos a tener que mudarnos Venga Ahora oh, gente Sanders Ayúdame No podemos proteger a tanta gente Otra vez no ¡Vamos al litoral! No puede ser bueno Ahí con su gafilla potente Toma lona Se puede jugar en online también, chavales Está gratis hasta el día 16, Y con posibilidad de, de que se bugue Así que vamos a ver Si tenemos suerte Ojo, eh Ha fallado. Tenemos que reconectarlo. Un código de emergencia con coordenadas de Washington DC. ¿Cómo es posible? ¡Al suelo! ¡Todo el mundo al suelo! Debemos quedarnos. No podemos abandonarnos. No sé qué pasa, pero hay que hacer algo o se acabó. ¡Ve tú! ¿Ve tú dice! Tú? Lo que pueda. ¡Ve! <ríe> Venga, vamos Vamos, banderero Tenemos que a Washington ahora <ríe> Bueno, pues nada Vamos a ver, Navidad Lo teníamos todo hecho Teníamos el café por la mañana Teníamos wifi gratis <ríe> Entonces, lo fenómeno tenemos, lo arrebataron Sobrevivimos cuando okay. fallaron las comunicaciones Se pararon los trenes Y se cayó internet Sobrevivimos Pero cuando saquearon las farmacias Y cerraron los hospitales El asma se volvió letal Ostra tú la protección de la policía Teníais algún arma Y vuestro vecino Algunos sobrevivieron Esto es lo que pasó anteriormente Se supone Somos O las fuerte. En pleno fin del mundo hallamos el modo de seguir. Y por primera vez desde hace siglos, lo que queremos es justo lo que necesitamos. A pesar del desastre, nos ayudamos unos a otros, erigimos comunidades sobre las ruinas de las anteriores. Nos adaptamos, sobrevivimos, recreamos la normalidad. Pero también están aquellos que, urbano? No que no aportan. Y hienas que se ceban en el débil. Ojo ahí con han la llanar. Sangrar al mundo. Ostras. Pero no estamos solos. Unos valientes han jurado protegernos y salvar lo que queda. Ellos nos unen. Nos recuerdan que somos un pueblo. Ay, ay. Son nuestro escudo. Vamos, luz. Chai. Pero si esa luz se apaga. Vámonos, ¿eh? La introducción está... Mete ahí de lleno en el juego. Pues bandolero ahí a tope con su equipo. Venga. Vamos a ver cómo va esto. Siete meses ya. Aquí está. Bugisoft. Seguimos con miedo al virus. El dinero mortal. Ojo. Pero el peligro real está fuera. Esperando. Ahí estamos en Washington DC. Se ve allí el monolito. El Capitolio. Hemos llegado y al cementerio este de, de lo de la Segunda Guerra Mundial, creo. Vale, vale. Aquí empieza esto. Ojo, eh, Es que es como una película. O incluso mejor que una película porque la protagonizamos nosotros. El protagonista somos nosotros. Está guay, está guay. Guau, ¡Ah! guau, chavales. ¿Cómo está Washington D.C.? Me recuerda esto al, al Fallout 3 Pero bueno Ya lo, que, lo único que falta es que salgan supermutantes por ahí <ríe> Venga, vamos a ver Sofía también Ojo Está todo destruido, ¿eh? Ahí tenemos el Monolito, aquí el Capitolio Casa Blanca El Capitolio que mal ha quedado, pero bueno. Sur. Necesitamos ayuda inmediata Repito, necesitamos asistencia inmediata De cualquier agente cercano Madre mía, ya están pidiendo ayuda Tenemos que ir a la Casa Blanca, eh Por lo que veo, ahí en la misión Una musiquilla ahí, eh Como te pone la adrenalina Vamos a ver Tom Clancy este De Division 2 Tiene buena pinta Es que sea yo muy fan de estos juegos, pero bueno Vamos a echar un vistazo y le daremos una oportunidad Y si tenemos suerte y se buguea, pues mejor De este momento no tenemos mucha audiencia Que digamos Ok Recordad que lo podéis descargar todo ...desde las torres... desde el día 13 hasta el día 16... ...de mayo... ...así que vamos a ver... ...mira luz del amanecer... ...0,5 kilómetros... ...hemos visto todavía... ...inventario... ...capacidad, tenemos capacidad y todo en el inventario, ojo eh... ...vale, las misiones principales... ...uno de 33... Ok, luego hay en social, el clan que está ahí bloqueado Noticias, ¿vale? Nos dijo también algo del baúl, ¿eh? A ver la ropa, tenemos aquí algo aquí la ropa A ver, el baúl, aquí está, aquí está el baulillo Vamos a ver Cajas de ropa Vamos no a ver, no parece que hay tres cajas A ver, diez cajas abriendo a ver si ¿sí nos da algo de ropilla guapa a ver pantalones de especialista supremo si sí, no equiparse con si sí, no equiparse con abrimos otra caja Venga, a ver qué nos da Zapatillas Zapatillas de medianoche, suprema <ríe> Venga, equipamos Abrimos la siguiente caja Y última Una capucha Capucha de sicario Toma, de asesino De assassins Como mola Vamos, ya estamos. Pues ahí no. Ahí arriba no vemos nada. Vale, pintura de arma y tal. Sí, valen dinarillo y tal. No tenemos créditos premium de eso. Vale. Eso de momento... Ah, mira, tiene moticonos y todo también. Qué gracioso. Mira, mira cómo baila. Haciendo Iobis Aquí un haka Vale, el extrafalario aquí. aquí la ropa Hay máscara y de todo ¿eh? Vale, pues eso vale dinerito Bueno, yo creo que vamos bien, ¿eh? Allí la granada, ¿qué pasa aquí? Esto vea, pintura de armas universales guay supongo no pintura de armas fragmento superior esta previa activada aplicar pintura no puedo aplicarla no sé bueno ahí se queda venga seguimos a ver yo he bajado otra vez tío la sensibilidad Sí, tío. Todo el 3 Venga, vamos a ver Yo creo que lo demás está bien A ver, a ver Si tiene un poquito más lentita Así, yo qué sé vale, No te sé todavía cómo cambiar de arma ni nada Pero bueno Pobrecillos esto ¿no? Te está aquí todo El círculo no hace nada Triángulo, cambiar de arma Vale Este no sé si es escopeta, parece escopeta, ¿eh? Ok, a ver, le voy a tirar aquí a los Sí, sí, parece escopetilla Vale Cambio otra vez aquí el rifle Para recargar el cuadrado, ¿vale? Este no hace nada, el L1 Digo el R1, el L1 tampoco ¿Y qué hay, tío? porque me indica allí, para allá ¿Qué hay? aquí es donde hemos salido o qué? Ojo, que hay un helicóptero aquí Que veo aquí una lucecita Aquí una flechita ¡Ostras, tú! Objetivo Para el área de misión Que esto... No hemos salido, no hemos salido Vamos, vamos No sé ahí Pero bueno A nuestro objetivo. ¡Mira otro balón! ¡Ojo! Ojo aquí, Mbappé. Un patito. ¡Un patito de goma. Venga. Me gusta ver el juego las primeras distancias esta. La luz deslumbrante del sol. Ahí todo hecho polvo el campamento. Y bueno, vamos a ver Washington DC, a ver. ¿Qué tal? Está todo hecho polvo. Jardín de la Casa Blanca. ¿Esto qué? Triángulo para cambiar de arma. ¿Para qué, tío? ¿Esto qué? ¿Que tengo que matarlo? ¿Qué? ¿Qué lo que es? Sí, ¿no? el jardín ¿Hay caña esto? ¿Qué? Sí, son enemigos, tío Un par de escopetazos ahí ¿Esto qué? A otro se la han cargado Bueno Esto se abre Vale Más rodillera Pues buenas son, ¿no? Recoger, recoger todo Pero están gastadas, no sé Si las puedo equipar o Comparar A ver, nosotros tenemos otras Sí, sí, las que tenemos son mejores, ¿eh? Nada, nada, pues las recojo y ya está Coger como basura o qué O recoger Coger todo. Vale. Botín, a matar al enemigo, abrir contadores de botín, podrá recibir armas, equipo y munición. Revisa a menudo tu inventario para ver nuevas mejoras. Ok. Bueno. O Se ve que hay... cofrecillo de eso. recargado? Sí. Mira, mira, ¿Qué ¿Eh? pasa aquí? No, nada Mira el soldeito Esto es como una feria, tío, o algo Vale, que había aquí De Navidad o algo Mira, otro ¿Qué basta ser? ¿Lo mismo de munición o algo? Sí, munición de escopeta y munición de rifle de asalto Ya, pues genial, supongo Vale, para asaltar en el círculo Y para ponernos a cubierto con el X Bueno, bueno Hay cosas que nos salta. ¡Ojo! todo el personal, La casa ¡Mmm! Aquí con una granada. Vale. Ojo, que le pego ahí un granadazo, eh. Ahí ya va, compadre. Toma. Toma, saca tú. Eh, cuidado ese Vamos a otra granada, vaya, vaya Sal, sal, sal Ah Ah Oh Cargamos Bueno, he a curarme, eh Pero armadura aquí Un kit, vale Ok, ya hemos aprendido No hey. A ver, granada Toma granada, compadre ¿Qué dao? ¿Qué va, tío? Pues vaya mire de granada Carga Ahora sí Veo un agente de The Division dirigiéndose al norte hacia la Casa Blanca Parece que ha matado a varios llenos y se acerca a nuestra posición. Si puedes oír esta frecuencia, sigue avanzando y coge a esos cabrones con el pie cambiado. A ver todo. Ok. Habrá algo más por aquí o algo. No parece. Oh, que se viene la noche. Allí, allí, algo no. O no, no hay nada ahí a ah, una casa a lo mejor y poco más no vale esto qué no sé qué hemos recogido gasolina agua hemos recogido agua ocho ojo ahí eh chavales Dios, oh, pues también pega ahí eh, aquí la bolsita va que nos da Acero y titanio ojo el crasteo Ok, que Por aquí, ¿eh? Mira, otro cofre, tío. Cerámica y electrónica. Bueno. Recoger. Aquí otro bolso. Salete de plata. Cuántas oh, cositas hemos pillado en un momento, ¿no? Ahí tenemos al salseo de gordo. Vamos a ver lo que nos encontramos. Por aquí parece que no podemos pasar. Ok Hola Fabián, buenos días <ríe> Ok Ahora estoy un poco perdido Aquí no hay salida No me tengo que volver para atrás A ver, por aquí No tiene linterna esto El piloto dispone de nuevas ubicaciones Ojo, este tiene candado Pero yo le pego aquí un tiraco aquí con mi escopeta Ah, me ha candado. Ja, ja, ja. Ya, bueno, pero tiene crasteo, pues bueno. Ya me he equipado ahí mi capucha y mi historia. Venga, vamos a ver. No tiene linterna esto, tío. Vaya rollo. luego sin linterna. Estamos en la cancha de baloncesto. Ja, ja. A ver si salgo de aquí. Bueno. ¡Ojo! No, sí. Su fusil bueno ahí. Coger todo no. Coger o equipar. Vamos. A ver. El, el fusil y el fusil. Bien. ¿Y lo otro que me ha dado? ¿Pistolita o qué? No sé. La pistola no sé. Pero bueno, me a un poquito de agua por aquí. Vale. Esta nada no se puede abrir. Y no hay salida aquí, ¿no? De la, de la cancha. Aquí no se puede. Bueno, tendremos que encontrar la salida. <ríe> ok mira otro cofrecillo que me he encontrado aquí <risa> unos guantesillos vamos a comparar con los nuestros nada, son peores, vale pues nada, recogemos, ya está para vender, supongo modificación de apariencia, vale también. nada, la modificación esa nada, hecho ¿no? de menos una linternilla, ya os digo no veo linterna por ningún lado esto que era Coge y vende Madre mía que no encuentro la salida ahora Chavales Me has perdido Vamos a ver, la cancha estaba aquí a ¿Cómo salgo de aquí, tío Me he encerrado yo solo Aquí No me deja Tu laberinto Socorro, sacarme de aquí Vaya, eso, la linterna, ¿eh? ¿No tiene linterna, Fabián? Esto. ¿Tiene nada? Me voy media parte otra vez, ¿verdad? Que no tiene laberinto, dice, no, es un puro laberinto, vamos. Venga, vamos al lío. A ver si encontramos. Esta gente me da miedo, Y allí a la Casa Blanca. ¡Ayúdame, Fabián! Punto <ríe> de control ha alcanzado. ¿Este qué pasa? Usa la base para rodar. <ríe> Pero no se abre la puerta. Bueno, pues nada. Si tiene, ver ¿Dónde está la linterna? <ríe> Yo no sé dónde está la linterna. Bueno. Llegar hasta ahí. Ojo, eh. De humo verde, tío. ¿Qué es de la pintura o qué le echa eso, tío? ¿La pintura radiactiva o qué? Cuidado, cuidado. Asegura el Arninsur Sur. Estos son buenos. Estos son tan malos. Toma ahí. Uh, no ya ¡Me revienta! Bueno, para curarnos. A la derecha. Uf, casi nos revientan, ¿eh? Cuidado aquí Agáchate Me revientan otra vez Madre mía la armadura hecha, ¿eh, ¿vale? ¿Cómo era lo de la granada, tío? No tengo granada ¿Qué va, tío? La he utilizado toda ¿Yo solo contra todo? Madre mía ¡Ah, ¡Oh, que revienta! Que carga Ahí le hemos dado bien en la chorla. Ojo Va un poquillo, pero bueno Cuidado ahí, que estamos ahí chungo Con la gasolina A ver si puedo cargarme ese de aquí, del árbol Está escondido de atrás Ah, oh, que me están reventando Buah, ya no tengo aquí, ¿eh? Uf. Me van a matar. Claro, tengo por todos lados, tío. Bastilla sin de esto, eh. ¡Ojo! Ah, que me mata Ojo. Poco, no supongo. Venga, bien, bien. Hemos subido de nivel. Algo, algo. 100 de salud. Venga, gana experiencia matando enemigos y completando actividades para subir de nivel. Subir de nivel, puedes equiparte con objetos más potentes y enfrentarte a desafíos más duros. Vale. ante acción eh quería encontrar algún kit de eso o algo no me da nada odio oh, está ahí disparando no qué tío no puedo darle ¿eh? ¿Qué tengo que dispararle? ¿O okay, qué, tío? No, son de los buenos Son de los buenos Vale, vale Son coleguitas Venga, lo hemos cons conseguido Ok Ahí tenemos las coordenadas Que me habían dado base de operaciones <ríe> Venga, vamos, lío no, no, en el buzón Visita el alijo Ok Vamos a ver, el alijo Tenemos ahí varias cositas Subida de nivel El alijo, que esto de aquí? ¿La gorrilla o okay, qué, tío? O las cajas A ver cajas creo que no tenemos? ¿O oh, sí? ¿Sí? Pues estupendo Vale, una pinturilla. Genial. Venga. La de reconocimiento especializado. Este creo que no me lo voy a poner. ¿eh? Aceptamos. Creo que los que tenemos son mejores. Ok Las botas de guerrilla Estas creo que sí que me las voy a equipar Como son supremas Vale, ya no tenemos más, más cajas, ¿vale? A ver la pinturilla de arma A ver si nos deja cambiar alguna o algo Tiro pero de arma especializada No es lo que queremos esta es mi pintura, tío. Esta es para comprarla. Ah, esto no es lo que queremos. Me dan un poco igual. Mira los bailes que se pegan. Me caba la gorilla esta que tenemos aquí. Mira un gorro de Papá Noel. Típico gorro navideño que llevan todos los im imitadores de Papá Noel. Está disponible en las tiendas aves de todo el país. ¿Esto sirve para algo? Supongo que no. Me quedo con la gorrilla la otra. Vale. Aquí la arma. Vamos a ver. Y... Ok. No sé cuál ponerme ahora ni cuál no. Máscara brillante, trillada. No tengo ni idea, ¿eh? Esto voy a comparar, pero hemos equipada o no? Se supone que sí ¿No? Sí, no sé Esto no lo tengo muy ¿Vale? Aquí, rodillera, ¿vale? Está Nada, nada No nos vienen bien Nada Esto sería para venderla Vale ¿Para qué tenemos? ¿En la tienda? ¿Más cosas? No sé. Vale, todo pues eso vale dinerito. Así que no. No sé. Va, ya lo hemos mirado. Supongo que es para comprar, esto la tienda va a comprar Pero no sé tampoco cómo vender ni nada Tampoco Ni idea Un montón de zapatillas y historias Que tenemos nosotros, ya no tenemos la nuestra Vale Y está ahí la tienda así De este no tenemos nada, máscara tampoco A ver, aquí donde me puse este Tenemos la camisa de cuadro azul Nada, nada, me quedo con esta, más chula la capucha de sicario Aquí tenemos un par de ellos Vale Yo creo que los de especialistas, ¿vale? Los que tenemos Aquí no tenemos nada Y un saludo y aquí un poquito de gimnasia <ríe> Está guapo Emplazar emoción Tengo ahí, ¿no? Es la misma esta Pues nada, a ver la pinturilla Vale, bueno, pero no sé cómo activarla Dice que es para la MG5, pero No tengo ni idea, chavales Se supone que es mejor Aplicar pintura, no me deja Presionamos ahí, pero no No podemos hacer nada Ok No sé cómo cambiar la pintura de arma Esto Una mascotilla o algo Inventario Habilidades ¿eh? Tanto todos bloqueados. Pulsos. No tengo ni idea. Esto no podemos desbloquear. Por lo visto, ahí solo tenemos la granada de choque. La pistola no sé cómo ir. A ver, es equipar. Vamos con la UCI y el rifle, ¿no? Yo creo. Escopeta está bien, pero. ¡Hola! Muy buenas. ¿Te la has descargado este o qué? ¿Estáis gratis para descargar? Cogido. Bueno, da igual. No quiero jugar, ¿vale? Vamos bien con nuestra capuchita y nuestro rollo. unirse con el coordinador de división. Supongo que será este el que me está hablando. Otra vez el, el alijo, tío. Aquí progreso, vamos a ver. No sé. Aquí coleccionable. Base de datos. No tengo ni idea. Aquí, información de combate. Formación de combate, asalto de la hiena. Bueno No tengo ni idea ¿Alguno más? No veo ninguno más Aquí, mira, organizaciones Ok Aquí, la llana Vale una banda y tal, la de la Viana. Tiene un montón de opciones esto, ¿eh? El progreso ahí y tal. Bueno. Completa la misión de bloquear la habilidad. Ok. Se fue a pique. <ríe> Bueno, se ve bien, tío. Es que es lo que pasa. Como, como esperas muchos de los juegos, luego te decepciona. Yo lo estoy cogiendo por primera vez. Y bueno, de momento, Os oh, va bien la cosa. Esto no para lo que es. Tampoco me entro de nada para modificar o algo. ¿Esto para qué? No tengo ni idea, ¿eh, chavales. Aquí, buzón. Esto recibido. Aquí. Este de cuidado vale ¿esto para qué sirve? no tengo ni idea Origen gente regalado el equipo y una llave de caja de ropa vale, yo creo que esto que ya lo A ver, el inventario no tengo ni idea inventario 4 de 30 vale no, no tengo ni idea bueno, pues ahí vamos rico Ghost Ya depende de, Del tipo de juego que te guste Pero bueno Está gratis, te deja probarlo el fin de semana Y luego posibilidad de que se bugue no, Así que Vamos allá Vamos a reunirnos con el coordinador De evento ¿Dónde está? Allí, ¿no? No hay más cofres ni nada Por aquí es grande, ¿eh? También Aquí nos perdemos Venga, entramos. Venga, un poquito de historia parece. Este. ¿Eres tú? ¡Míralo, el bandolero ahí estamos. Chavales. <risa> vamos, Soy vamos. Mani. Comunicaciones. Me cae bien el Ortega este. La este. De Me alegro mucho de verte. Voy a explicarte lo jodido que. ¿Te ¿Parece esto? mexicano o algo? Desde la caída Mira, como de muñacita. la, la ciudad de Un Patio de Juegos de Asesinos. Hay varias facciones grandes y un montón de chupópteros que y viven. un trofeo y Skler. cómo le saco el trofeo? Luego están esos asentamientos que resisten ante estos monstruos, pero necesitan más ayuda de la que les damos, sobre todo desde que cayó de Division. Hm. Mm. una de las agentes que quedan en DC, realiza una importante misión fuera del asentamiento. ¿Qué? Okay. Deberías ir a verla Bueno, ya Si tenemos alguien ahí. sabe cómo reactivar los sistemas Es ella Otra amiga Y ya que estás, preséntate ante los lugareños Les Los lugareños a Que hay un nuevo sheriff Toma, chavales Me Lo hemos convertido en sheriff ¿Cómo <ríe> Como mola Por cierto, agente Ve al piso de abajo y ponte en contacto con el intendente Facilitar... habilidad desbloqueada la de habilidad siguiente con el intendente está bien, ¿no? desbloquear habilidades ahora tengo nuevos objetos bueno, ya los ya lo miraremos porque si no vamos a estar todo el rato mirando objetos en el inventario Mejor para abajo supongo si por ahí arriba no habrá nada a ver aquí está el de antes, el comandante este intendente a ver Me da en cuenta <ríe> Reventadlo a todo <ríe> ¿Qué me doy, tío? Sigue jugando la campaña mismo Sí, sí, eso estoy haciendo ¿Cuál me compro? Torreta Enjambre Me pillo, tío, lanza químico el escudo, el dron, el dron mola, ¿no? que ¿El solitario dice que es bueno o qué? El escudo también dice que es bueno, en solitario. También la rastreadora, el libélula, no sé lo que hará. ¿Cuál me recomendáis, chavales La está tío, tiene buena pinta, ¿no? ¿O qué? Dificultad en cooperativo, en solitario. ¿Cómo vamos con en solitario? este da un montón solitario el escudo eh. este también la mina rastreadora ok ¿cuál me recomienda? recomiéndame un hombre ¿Qué tiene más idea argolilla Estoy por pillarme esta tiene más dificultad, pero menos lo de solitario estoy entre el escudo, el dron estas dos parecen iguales ¿eh? las torretas de la mina me he pillado el dron parece como no me comentáis nada me pillo el dron a ver puede estar bien tío lo revienta ahí desde el aire no, no, pase de escudo al dron ahí que ataque ahí el dron venga, desbloqueamos el dron ahí, ahí ¿Qué tarda mucho tenés que actualizarte el vídeo que tiene retraso venga una vez que la desbloqueamos tenemos que equiparnos con ella ahí sin nada ranura ponlele uno Hoy lo tenemos, ¿vale? Luego de desbloquear más variantes. Ahí tenemos otra variante, vale. Y otra y otra. Bueno, poquito a poco. Ya tenemos un dron ahí. Todo potente. Vale. Supongo que ya lo tengo activado, ¿no? Y equipado. Aceptamos. Te Ya te paso, digo te Vale, vale Abrir el megamapa ¿Cuál es el panel está, tío? es? Sí. ¡Ujo, eh! El megamapa Fortaleza Huesito está ahí arriba de... Está esta enemiga que Tiene su presencia principal en estas tres fortalezas Dibilita las facciones para poder tomar su fortaleza Y devolver algo de orden y esperanza a la ciudad un juego con la fortaleza, ¿eh? Aquí asentamiento, el del teatro. Vale, la milicia. Habla primero con el asentamiento del teatro. Vale, aquí expansiones. Entra directamente a la expansión. Para dar caza a Aaron Kinner. Ok. Fijar el punto de ruta. Puedes establecer un punto de ruta cualquier ubicación del mapa. Y pulsar el X para establecer. Punto de ruta, me imagino que habrá que ir aquí, ¿no? Estamos ahí en la Casa Blanca. Nivel 2, yo creo que sí, ¿no? PS. Finalizar el tutorial. Muy bien. Ahí, yo no tengo de esa software en el teatro. No, yo creo que sí, que vamos bien. Sí, sí. Yo aquí aprendiendo. Tú ya que quieres jugar al modo cooperativo. ¿Qué hago? Aquí anular selección, cerrar mapa. Vale, pues tenemos un camino largo hasta allí, ¿eh? Ya me podía andar algún vehículo o algo, ¿eh? Venga, abrimos ahora otra vez el alijo. en progreso. Bueno, vamos a mirar esto un momentillo. Asentamiento del teatro. Vale. Bueno, estos son ya de niveles más. Hemos completado el prólogo, la casa blanca, ¿vale? Y desbloquear habilidad. Ahora, pues nos faltaría eso: lo del asentamiento del teatro. Ok. Muy bien. Aquí artefacto. Recuerdo: lo de nieve de la casa blanca. No sé ni cuándo la hemos cogido, pero bueno. seleccionamos imagen. Psst, topésima. A ver, los padres fundadores. Bueno, bueno, si tenemos aquí reliquia Un montón de cositas por coger, ¿eh? Esto parece el Oblivion. A tope, a tope con la copé. Donde la red... Evacuación Los perfiles de personas importantes Vale, ahí tenemos al Mani Ortega Crección California Bueno, el presidente Méndez. Ok ahí iba a ser datos ¿Qué me pasa? Aquí, facciones Paria líder de los parias ojo que también hay parias aquí como en el Horizon Zero down increíble bueno, los perfiles de Nueva York ya los hemos completado, 4 de 4 vale no sé dónde, pero bueno eh, pues ya está algo más inventario lo que hemos recogido hasta el momento maratija y todo Brazalete de plata bueno Eso. ok hay un montón de cositas ¿eh? chavales a ver si nos dan algo no no se puede entonces que mire en el alijo mire este objeto en el buzón. Si te el alijo, será este. Aquí, claro, tío. Macho. ¿Y ¿Dónde está? No entiendo dónde está. Cero, cero y cero. Bueno, aquí trae. Hemos recibido en este caso. No sé, esto ya lo hemos recibido. La escopita no sé ni dónde la tenemos Bueno, aquí tenemos el drone Vale, estupendo pero No sé dónde está, ¿eh? En serio Lo abro, pero no sé dónde está el... Lo que me dice No, no, no hay nada de eso Modificaciones tampoco bueno, se ha bugueado el alijo. ¿Qué, ¿Eh? ¿Qué pasa? Cooperativo. Ah, vale, ya puedo. Ya puedo, el modo cooperativo. Por ahí no era. Para mí sí es que vaya para allá, tío. Bueno, a ver el modo cooperativo. Social, vale, aquí está Región Europa A ver cerca Aquí está ¿Pedir apoyo o qué? ¿Pedir apoyo? Oye, no, no me va a dejar, ¿eh? Ya te digo yo que no me va a dejar No, no, me pide el plus, ¿eh? No sí, sé sí. con el Vengador, tío No sé si estará por ahí operativo El Fabián El Fabián es Vengador FT Vale Qué lástima No poder Invitarte este Sí dice invitar al grupo No sé por qué A ver no, no, no, no. No me deja, no me deja. Pide, Te pide el plus, ¿vale? Lo siento. Bueno, vamos a ver el helicóptero este. Hasta luego, chavales. ¿Qué hace, compadre? ¿Echan desde el agua? Pues? ¿Hace calor o no? Vale, vale. Bueno, vamos al helicóptero. A ver, piloto. Espero que vayas a Nueva York. Bueno, New York. Vale, esto es para comprar esto, ¿eh? Sería de Aronquino que hemos visto, lleva a tu personal de nivel 30 al 40, eso es para subir de nivel y tal. Nada, nada. Y comprar las tiendas como un DLC, yo creo. Nada, pasando de la colega. El helicóptero. ¿Cómo voy hasta allí? Ahora. Venga, pues tenemos que encontrar el camino, ¿eh? Nivel 15, nivel 17. Sí, sí. vale un vistacillo por aquí, no sé Cofre o algo, no creo Campo de tiro o algo No Vámonos para nuestro es cierto coleccionable ¿Cómo lo he descubierto, tío? El coleccionable, no me fastidia Y lo del objeto en el, el, el alijo, tío me, me está fastidiando ahí el... El ese, pero bueno Eh, aquí hay algo... ¿Puedes reproducir? ¿Qué? ¿En serio eres? ¿No tienes nunca la sensación de que aquí se puede hablar? ¿No vienes a encontrar un operador con un señor presidente? Vale, algún secreto, eh? Que tenemos aquí unas silla. Venga, vamos a ver Si podemos vender o algo Cochila de senderismo O sea, la nuestra, ¿no? No la voy a vender Ah, esto es de comprar, vale, vale Ok, está reconvertida Ok Esta todavía no tenemos o como No entiendo No tenemos ninguno, creo Si tenemos 100 Vale, pues habrá que vender entonces Venga, esta hay que venderla Vale Vender Venga, la rodillera También Perfecto. Los guantes También <ríe> No, la escopita no, ¿no? Tiene bastante daño o es sea, de nivel 1 no es lo malo Y nos da 20, 20 créditos De eso nada más No sé Esperamos baratija A ver. Valor 10. Bueno. Nos pues tenemos 147. No hacemos nada, ¿vale? Casi. Pero no. Habría que ir comprando estas cosillas también. Nada, hombre. Ajá, a ti. Mira, aquí hay un jugador, parece. Sí, tío, hay un jugador aquí. Vamos bueno, a hacerle el emoticono. Saluda con la mano. ¿Nos ha saludado? ¿Por ¿Qué nos saluda? A ver. Ah, mira, le aplaudió. Pues parece que hay gente por aquí, ¿eh? Parece que tenemos que ir por aquí. Que me dan ganas de seguir investigando esto. ¿Esta que Ah, de nivel 5, vale, vale Será una bastienda, mira, otra vez el alijo ¿Alguien sabe? Porque me dice ahí que tengo algo En el alijo y no, no lo encuentro ¿Qué puede ser, tío? Pues no veo nada por aquí Está todo a cero Hay inventario? No entiendo, tío no ha podido dar o qué? No tengo ni idea Tengo idea. No tengo sé, idea, chavales. A ver, el tutorial tienes que hacerlo, claro, para que te, te abra el modo cooperativo. Sin conexión, dice. Necesito reclutar a Glade Larson en el teatro. Vale. Estoy echando solo un vistacillo, vale. Ojo, tío. Hay clanes y todo. Hay clanes. Esto, otro otro secretillo. ¿De comunicaciones. Venga, me da experiencia. Esto mola registrarlo, tío. Oh, con un con virus, gripe del dólar, mortal, como el Gordon madre mía, la gripe del dólar. Bueno, pues este, que por aquí no hay nada. tiene no de mensaje, muy bien. ¿Este qué? ¿Se podrá romper esto o no? No, me voy a sacar el arma. Bueno, supongo que habrá que, que ir por aquí. Vale. Abre la puerta, bien Tan atentos Ahora ya aquí sí podemos utilizar las armas, ¿vale? ¿Y el dron? ¿Se gasta el dron o qué? Ven, tenemos dron Chavales, que tenemos dron ¡Ay, qué rico! Mi amiguito Mantén R1, L1, montabilidad para despiezarla, no, no, no queremos despiezarla ¿por qué? me lo haría con algún vehículo de estos, ¿vale? me lo haría que te dejara, tío <ríe> ok mira, mira, mira, aquí un me ha dado un kit de costura supongo que bien Yo creo que es para lo de la armadura, ¿eh? estoy echando un vistazo, mira, mira, mira aquí tenemos otro cofrecillo Cerámica electrónica, muy bien. Ahí también, oye, oye. Policarbonato, bien, bien, supongo. Aquí otro. Vale, diamante pequeño. Bueno, parece que vamos a encontrar por aquí, ¿no? ¿Está bueno o okay, qué, tío? Montando guardia. Hola, amigo. Te ayudo. Ya le dispara. No le doy. Ahí mi dron atracando. Madre mía, el dron. Creo que bien, ¿no? No Ahí, ahí. Salvado, ¿no? ¿O qué? Amigo, ¿cuánta no salvo? Wow, nuestro dron, qué bien. Okay. ¿Esto qué es? Examinar, ojo, rifle de nivel 2. Quita daño por, por minuto Pero no aumenta el otro daño Cargador 30, ya de nivel 2 Yo supongo que, que habrá que equiparlo, ¿vale? Yo creo que ya lo tengo equipado Y seguimos trata Podríamos investigar más cositas, no sé Pero bueno aquí, aquí, aquí Vale Revista Coleccionable Aquí está cañera Aquí con piñata Bueno ¿Qué vale, tío? Dentro este Puesto de control, amigo desconocido Una pinturilla Pues tenemos que ir para allá, ¿no? Correcto Vamos a ver La pinturilla esta también El Cubierto centro este ¿Qué hay algo en el mapa me indica algo, ¿eh? Por ahí. También Toby. Molaría que me dejara entrar aquí, ¿no? ¿no? No. sé si esto... No. No parece... Pues tenemos que entrar ahí, creo, ¿eh? Ahí, lo que sea. Debería haber alguna entrada o algo, pero claro. Ahora búscala me haría por aquí, tío. No sé. No me deja. Eh. Ojo a esto. Está tuyando, pero son malos, sí. ¿Lo he puesto, tira, tiro o qué? No, no creo. No creo, amigo. Armadura, un kit, ¿vale? No tengo, ¿no? Otro acá de esto. Armadura, tutoriales. Vale. Consumí un kit de armadura, ¿vale? Muy bien. Vale, cogemos Tengan pulsado opción para abrir el inventario. Vale. Vamos aquí. A ver, si no aclaramos. Hemos equipado este. Nivel 2. Esto es una acá. Tiene menos daño, pero tiene más daño por minuto Daño de rifle y de asalto Menos puntería también, tío este Tiene bastante puntería Este me gusta Vale, lo mismo el otro está bien, pero Yo creo que ese está bien, tío Me gusta ese negro Y aquí, pues sí podríamos cambiar eh. Aquí a la K Yo creo Vale Pues tal vez Ahí Ahí tenemos la escopetilla también Tiene Un montón de daño, eh Uy, la pistola, no sé cómo sacarla, la verdad Es equipa. Está equipada Venga Otro kit de armadura nuestro dron, tío Vale Ah, mira, la, la, la pistola la tenemos ahí equipada Este es el nuevo, el acá ahí, este, este yo creo que es bueno Tiene si tanta maleta, averigua cuál es la buena el, el este Cuidado Con el, el agua verde Lo mismo radiactiva la parada al autobús un poquito coñazo también en el dron, ¿eh? pero bueno, también os lo digo. Nos podemos despiezar, dice. Prueba, a ver, o qué. Sí, lo hemos destruido. Sí, lo hemos despiezado, sí. Bueno, aquí, aquí. Una cuerda. Aquí quiero yo una cuerda. Bueno, por aquí parece que vamos bien No sé ni cómo graba esto Ni cómo... Okay. Cerámica y electrónica Está muy bien Ahí, acero y titanio Perfecto Ya miramos por aquí, ¿no? Y algo... Me no parece. Ah, sí, sí, sí. Ojo. bueno ah, Ahí. Abrimos puerta. Y cogemos esto, muy rico. Guantecillo. Estos sí nos vienen bien, ¿eh? Esto sí nos sube la armadura. Equipamos. Venga. Y acero y titanio. Pues muy bien. Muy rico todo. Y hay otro... Policarbonato y fibra de carbono. Vale. Vámonos. ¿Subir la escalera? No creo, ¿no? Ojo, que sí puede subir la escalera. Ojo, pensaba yo que no, digo, este me va... A trolear. No sé para qué me subí aquí, pero bueno, ahí hay otra escalera, ¿eh? <ríe> a mí me encontramos algún secretillo oculto. Allá no me deja. Qué raro. Pues venga, usar la escalera. No tengo ni idea, chavales, para qué me metió aquí. Aquí hay... Un... Otro cajón de esto, de herramienta carbonato, y fibra de carbono Uy. Algo más Pues sí Recogemos aquí Y recogemos aquí Pues también, ¿no? Lo que tiene menos, menos puntería Si tiene ahí bastante daño por minuto Y cargador, bueno Lo voy a recoger y ya está Vale Cogemos. Hola, saluditos. Pues bien, en principio me está gustando. Bien, se, se deja jugar. Mira qué pinta llevamos. <ríe> y aquí estamos buscando luz. Aquí en los cofrecillos. ¿Eh? ¿Esto eh, qué? ¿Más nada? Oh, tío, parece un maletín oculto ahí del Division, eh. No me da nada, pero... Si le pego un tiro... Dop. Yep. Maletín oculto parece, eh. Pero bueno. No me ha dado nada Estamos aquí con las misiones principales Esta Una de la basura también Titanio es una de estas de basura Una papelera Y una libreta Ok No sé dónde nos lleva esto Eh, otro candelillo Buscando a ellos, este que por ahí vale, pero voy a revisar esto primero. Yo lo veo muy bien, ¿no? Se ve bien, yo lo veo bien, tío. El de este y luego los, los gráficos están bien, ¿verdad? Realista y está guapo. Un Washington DC aquí potente. Y vamos a ver lo que nos encontramos. Muchos cofrecillos, eso es bueno. La pistolera Esta me viene bien La pistolera Pues venga la. <ríe> Equipado Y aquí Una revistada Para que nos entretengamos Y acero titanio Vale Por pues las puertas Estas tonterías Así que nada Vale A ver cómo salimos de aquí Del hotel no hay más nada por aquí, ¿no? Por la ropa sucia ni nada Aquí, mira el archivador Una caja de cerillas <ríe> Y aquí otra mochila A cero Venga, tengo que pasar para allá, ¿no? Ahí A ver si no me mato ahora Otra vez el soldadito de plomo este Aquí, por aquí Chavales Ahora aquí. Vámonos y haciendo un poquito de rappel Qué guay <ríe> ¡Eh! ¡Ciervo! Se me fue, tío Oh, cómo corre el ciervo Se nos ha escapado el venado Aquí puede haber más cosas, supongo Pero claro Eh, tenemos que ir para allá Todo esto pues venga, vamos a ver. Que nos encontramos. Vamos a ir por algún lado. No vayamos por todo el medio. Bueno, va indicando ahí el GPS, ¿vale? Ahí para que no nos perdamos. Escucha algo, tío. Una feta o algo, una ardilla. Ese sé si a matar algún bichillo. Bueno, hay cuervos, parece. Vos escuchan. ¿Qué? Hay? Oh, Está aquí, este que es el dispositivo. Me lo marca, ¿no? Aquí. Tenemos que ir abriendo estos candados. No, hombre. Para, para disparar. Una rodillera. Esta no viene muy bien, ¿eh? Nos equipamos. ¡Eh, eh! me están disparando! ¡Chichis! ¡Saca el dron! Dale, dale, dale duro No tenemos otro Estamos a tiro, a tiro, ¿eh? A ver si veo el otro Ahí detrás del coche Uh, oh, nuestro dron como ataca, tío Es la mejor adquisición que he hecho Madre mía. ¿Qué os parece? El mandolero es el nuevo Sherry de la ciudad. Jejeje. Me me viento. El camino es largo. Me carga. Vamos a cambiar de arma también. Para puedan probar el. El acá. He visto ahí triángulo. ¿Triángulo cuadrado qué? Okay. Dos veces triángulo, creo Hay que estar atento a los cofres y tal, ¿eh? Cuidado que hay más peña por ahí Mira Otro cofrecillo Pues bueno, ¿eh? Es el camino es largo, ¿eh? No le doy, tío Caché el, el venadillo que me lo van a matar Lo otro Y se van a quedar con mi carne Tres de agua, supongo que bien Venga ¿Está bueno o qué? No, no, bueno, aquí no hay bueno Ese sí, no, lo de verde sí, ¿no? Lo de verde parece ser que sí, tío Y atrás de... sí, le voy a pegar, le voy a pegar Toma <ríe> ¿Eh? <ríe> Hasta el gran Washington Ok, muy bien ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo todo? ¿Todo bien por aquí? Algunos uno peor que otro Vale, tenemos uno por aquí cerca, ¿eh? Aquí Tenemos otro por aquí, ¿no? ¿Esto qué? Ahí ¿No o okay. qué? Bien Supongo Ojo aquí acción, ostras! Está buena, ¿eh? Está buena, tú Vale, equipo Eh, pues estupendo Creo que estamos cerquita ya, supongo Aquí a la vuelta a la esquina Vale Estoy examinando por si hubiera algo Parece que no. chabasura basura. Cuidado, eh. Nuestro dron. Vale, estos son los buenos, creo, eh. Aquí no hay que atacar ni nada. Tranquilos, eh, chavales, soy yo. Ahí, ahí. Yo vi cómo abre la puerta ahí con el camión. Con el trailer. Con el remolque. Qué gracioso. Nadie a recibirme aquí. Vamos buscar de esa. Coleccionable dispositivo electrónico. Cercano. Dispositivo electrónico portátil detectado. Le, tío? Que no lo puedo coger, tío, porque está arriba o dónde? Parece es que está arriba, ¿eh? ¿Cómo subo arriba si no hay escaleras, tío? Hacer, ya, ya va vamos mal. Vale, me dice que está ahí, pero no, no sé. Hay un jugador ahí, quizá dar un jugador ahí de nivel 11. No sé. Supongo que por ahí, por la escalerita esta o lo que sea. Vale. Está la amiga, tío, por aquí. Ahora traigo la guitarrita ahí. Vale. Pues vamos para arriba. Jope, Menudo cuartel tienen aquí, ¿no? Vale, hemos llegado. Bien, supongo. Asentamiento del teatro, hemos llegado, chavales. Estupendo. Tengo de esa aún en el teatro, 44, 24 metros. Comprar, vender. Ojo. Me gusta, ¿eh? O sea, tenemos muy poco dinerito todavía. Máscara es que de nivel 2. No, pues eso no lo voy a vender. Este que pasa, tío. gastado pero esto no está equipado ¿no? esto era poco pues, fiable así si la voy a tener equipada no me dice que no esta la ven esta igual ahí los guantes permeables esta también esta también tenemos otra mejor ya a vender esta lo ves por porque brillan, tío. Este creo que lo voy a vender ya. Este Añadimos 750, no está mal, tío. Este es de nivel 1. Venga, lo vendo. De nivel 1 lo vamos vendiendo. ¿Vale? Claro que sí. Incluso la escopeta, ¿eh? creo no era mala la escopeta hemos probado y no, no iba mal vale y esto no sé por qué a ver, comparar no lo puedo comparar ahí Ajá. tenemos la de 206 equipada, necesitamos equipar la otra igual que que es mejor, yo creo que el de la derecha ¿no? la hace RSS yo creo inventario y vale Sí, yo creo que este lo vamos a vender El MP5 Ese lo vamos a vender Vale Sí, yo creo que sí A ver aquí Máscara, tenemos que equipar Ahí, no la tenemos equipada. Vale, ahora sí, tío. Ok. Perfecto. Vale, yo creo que por ahí eh, eh. pueden ir los tiros. Si sí me pego en un me a ver. ¿Dónde es el VP Este. Vale. Vemos este. Y la máscara trillada. Ya tenemos 291 Y me puedo comprar este ¿eh? Creo que tiene menos puntería Nada, nada, no me compro nada Vale No compramos A ver si podemos colgar los coleccionables o algo Antes de reunirnos con los de esa Mira, aquí tenemos uno Vale, recoger Aquí parece que no hay nada, no sé. ¿O pues sí? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí? de ¿Ahí? No tenemos nada, tío. No, para guardar algo o algo, es que no sé. Vale. Sí, eh, mira, el jugador. Bueno. Estaba ahí enseñando a disparar, parece, o algo. Ok. Ok. Parece que hay otro, tío. Otro. ¿Dónde, tío? A ver, por la escalera esta o algo. Un momentillo. Que hay otro coleccionable por aquí, cerca o algo. Aquí, este. Interrogatorio o hiena. Vale, un. ¿A dónde lo habéis llevado? como un MP4 o algo. tienda o algo embargo... sí. no. tenemos que entrar ahí a la tienda, ¿vale? un momentillo Bueno, bueno, seguimos por aquí y ido a el refrigerio Que hace calorcilla Hay que hidratarse, chavales Qué guay todo, ¿no? Está muy bien todo todo lo, todo lo que tienen aquí montado Tío, los sobrevivientes A ver, sobreviven aquí Mira la, la bañera, la utilizan como sembrado ¿Vale? Tienen ahí sus plantitas, tío Cómo sobrevive aquí la peña Está guapo El ¿eh? división, ahondado este principio es ve, ¿eh? me ve bien me ve bien <ríe> no me dan tomatillos ni nada ni ¿eh? vale el piloto que dispone de nuevas ubicaciones hola hola Ven. ya hablamos como de esa no sé ya os digo ni cómo graba ni nada supongo que graba el automático no tengo ni idea. Un whiskycillo ahí, la de esa. Esta que Si buscas a la gente que mm. él su acaba de irse. ¿O oh, Tarida, no? Bueno, y tiene una pata cibernética. Compañerlo. Una pierna cibernética. Pato fuerte. Un pezo soldado, ¿eh? Una guerrera ahí potente. Tú ya tienes tus propios problemas. Pero esos putos llenas se llevaron a mi niña. Ojo. Solo por mí Si me ayudas estaré en deuda Y yo siempre pago Está buena, ¿eh? La dobladora está Positivo electrónico detectado Tenemos otro dispositivo Nueva misión Hotel Grand Washington Hemos estado ahí cerca, ¿eh? En el hotel, ¿eh? Vale, vale Dispositivo pero fijaros, va por niveles los distritos y tal, va por niveles así que muy bien como lo que se solapa ahí el nivel 25 ahí al lado, que cualquiera va para allá me supongo que no, no te dejará ahí vale, tenemos allí la central eléctrica también, allí biohazard ojo eh ese HD eso que es tío bueno, tenemos que ir ahí ahora, vale Únete con la gente que soy y prepara un agregado asalto para rescatar al honor software de la llena. Tenemos que rescatar a la hija. Botín de jefe al derrotar al santo. Yo creo que no habrá que marcarlo ni nada. Dificultad. Historia, explora la historia de la caída de la censura de y Más allá. Seleccionar dificultad. No me deja Pero bueno, que está bien otorga material y todo Recompensa No se han encontrado objetivos Vale SHD HD, no sé lo que es Somos nosotros Estado de Pastor Tengo experiencia de Pastor ayudando a otros agentes de Division en apuro El mm. Estado de Pastor se iniciará en 14 semanas no sé lo que es HD ¿eh? no tengo ni idea unas misiones especiales o algo pues vale, aquí me supongo que será para Make. Responder pues a la llamada de más gente que pide apoyo Para jugar con otros jugadores vale Zona oscura Interesante ¿Dónde? Está el dispositivo. Portátil. Ten cuidado. El espacio público. De ahí venimos. Digo, eh, uno por ahí, sí, sí. A ver. que por aquí. Eh, el alijo, Estamos, como siempre, yo no me entero mucho con lo del alijo. Vale, alijo cero, inventario cero. Yo no me entero mucho. Acabo yo de coger el rollo. Esto no tengo ni idea. No sé por qué me dice lo del buzón, visita al hijo. Es que no lo veo, yo eso no lo veo, lo del buzón, en serio. A vale. ¿qué otra tienda o qué? Merciante. Sí, el que hemos visto antes. Nada, nada. Bueno, vamos a ver. El bar. No hay club. Otro alijo. Que no queremos. Y a ver cómo llego allí. Al otro lado. Me hay que bajar para abajo. Bueno, salimos de aquí Vale, y otra vez al, al hotel, ¿vale? Que hemos pasado antes por allí No sé si habrá más cositas y tal Pero bueno Seguro que nos encontramos por aquí algún enemigo, supongo. Dime que le doy, tío. Sí, pedí. Di. Dime que me da carne o algo. No me da nada, lo hemos matado para nada, pobrecillo el ciervito. Pobrecillo, no me deja desollarlo ni nada. Bueno. Ya sabemos que no tenemos que matar ciervos. Pensaba que me iba a dar carne o algo. Entra de aquí, lo mismo, ahí por ahí. ¿Qué es? Una rata, tío. O algo, una zarigüella. ¡Chao! por muerto tú me estás contando explorador y todo eh vamos a ir a algo por ahí por el metro no sé en el parking ok el gran guasito está ahí la cosa examino por si hubiera algo algún oigo oh, perros también tío llevo un rato oyendo perros bueno, ataque a los perretes ahora un mechero hemos encontrado un mechero un mechero, Sole ok progreso no sé cómo, cómo graba esto, ya os digo sesiones principales coleccionables Ah, esto es lo de siempre, tío. No sé. Aquí el perfil de esa sauna. Aquí. Cubierto. El de la llanura. Sí. Es que hay un montón de cosillas de estas, ¿vale? hay un montón Todos los que vamos consiguiendo de la de vale el teatro ¿Tú graba o algo sonido, controles, gráficos Y está al máximo Formación neutral Eso que se activa diversas mejoras de gracia No sé Ponerlo más oscuro todavía Bueno, bueno HDR Te este la Vale, eso para el chat. A ver, la ayuda contraste alto. Ah, bueno. Para que se ponga un poquito opaco, ¿vale? Por tema de accesibilidad. Claro en pantalla. Por lo demás yo creo que está bien. Lo único que no sé cómo grabar. Vale. Pero bueno. Ahí vamos. Estás justo al lado del hotel Grand Washington. Vale, allá vamos. Madre va ¿Vale mía. Del al este del la explosión, ¿no? Entra la, entra la entrada de servicio. 47 metros. Vale. Mira, mira, esto está guapo, ¿eh? Ahí para que avance ahí. Dando pulsable aquí. Ojo, ojo. Tenemos granada, tío. Pues si tengo granada. Yo no. Cuando estés dentro, tienes que buscar el vestíbulo. Una ¿No más. Pero vamos bien. Tenemos que rescatar a la niña. Vamos a ver si podemos. Qué guay, ¿no? El personaje y todo. Al final me puse los pantalones cortos, creo. <risa> Qué desastre. Bueno, no sé qué os parece a vosotros el jueguito, pero en principio está muy bien. Y me está gustando, la verdad, que y sumo de historia para un jugador, que es lo que a mí me gusta, que no sea solo... Ahí online Y se ve también que hay jugadores por ahí Se ve que hay modo cooperativo, en fin Que tiene sus opciones Y luego un montón de De misiones, de eventos y de historia oh, Se me ha olvidado sacar al, al dron, pero bueno Vamos a ver. Esto me ha gustado, ¿eh? Lo ahí poco a poco. Antes había yo las líneas blancas esas y no sabía para qué era Ahora ya sí lo sabemos. Para ir desplazándonos. Ahí en modo sigilo. Que no nos detecten. Venga, vamos a ver. Por de arriba a la derecha no sé lo que es. Un dos ahí. Guapo. Strange. Vamos. Sí. Y... Yeah. Sigilo, sigilo. Y aquí que... Abrimos puerta. Ven. Vale. Vale. Vendo Esta es la K Yo creo que dispara más tiro a tiro Venga Dispositivo electrónico detectado. Caja de seguridad de los colmillos negros Ahí está la caja de seguridad Ojo Si va a haber aquí una trampa o algo me voy a comer yo la trampa Aquí, aquí Aquí hay algo Mochilita, esta es buena, ¿eh? Quitada Tenemos que estar ahí atentos a lo del lo del mapa ¡Oh! No se vaya Me dispara granada Eh. Toma Vamos No Vamos, cuidado, podría ser una distracción ¿Qué doy, tío? Toma, nada Wow, ahí me han dado bien si sí, algo parece que no venga, vamos a ver si podemos rescatar a la niña sabemos aquí de munición punto de control alcanzado ¿O okay, qué tío? ¿Está arriba? ¿O okay? qué? No me entero muy bien A ver No sé Vale, para ver esta no ya está Yo creo Ok Yo hago la peñita No hace nadie No da nada ¿Y a quién se la lanzó, tío? ¿A esto o qué, tío? ¿A quién se lo lanzó? Se me van a matar allí Están luchando ya, tío? Bueno, bueno, bueno, bueno Muérete a salvo eh este que es malo que tío ay yo es bueno que calando Tienen más, tío? No, no voy a llegar. Pero bueno. El drones están ahí cargando. Vamos. No se si puede subir por aquí. Dispositivo electrónico portátil Ay, ya me he caído, tío. Dispositivo portátil. Si ya tengo aquí un dispositivo y no lo veo. ¿Dónde, tío? ¿Arriba o qué? No entiendo. A la derecha para Que me dejo ahí un dispositivo, tío Ahí el drone. Bueno, pero lo no ha hecho muy bien el drone, ¿eh? Poca broma Creo que dice que está arriba El dispositivo, por eso no llego a cogerlo, ¿vale? A ver si podemos subir otra planta O algo, no sé algo por aquí, eh. No sé qué es, pero bueno. Guante. oigo otro ruidito. Está plagado de este dispositivos. No veo ninguno. ¿Caer automático o qué? Está lleno de dispositivos y no veo ninguno. Muy mal. Dice que hay uno aquí, pero no lo veo. Pues nada. Positivos pocos, eh. Y por algún lado de esto, no tengo ni idea. Aquí sigue que están arriba, tío. vayamos a la, a la escalera A lo de los ascensores Eh Y algo que tío No me deja entrar No No sé Llegar al tejado. Tenemos que llegar al tejado. ¿Quién hemos antes, tío? Bueno. Estamos dando más vueltas que un tonto. Ok. Y bicheando por si algo más, pero parece que no. ¿Conciers? ¿Qué será eso? ¿De ¿De conciers? Bueno, un kit de armadura Nos viene bien eh, Vamos a decir que no Esto es lo que no, lo, lo, no logro encontrar Dice que está arriba desde luego Por eso no podemos encontrarlo Vamos a subir para arriba a ver No, no hace falta dispararle Tejado. Punto de control alcanzado. Ojo. Me cago todo. secreto más. Sí Ojo, eh He aventado Vale oh, Hay cosas por aquí ¿eh? todavía Pero no las veo Bueno, vamos a matar a la peña caldrón, eh. Otra pistolera. Vale. Aquí, aquí donde están las cositas estas, tío. Vale. Hay que buscar bien, tío. ¿En el baño? No veo nada. Aquí, aquí. ¿Llave de qué? De la Viena. ¿Pero por qué? La necesitamos, tío No podemos abrir esto, ¿eh? Oh, qué mal Estamos las llaves de los hienas, tío Para abrir eso Sí, sí, tiene una llave Esto un poquito más, ¿qué es? ¿Qué es un botiquín o qué? ¿Qué es? Me voy a cogerlo. Está por la vida que la tenemos llena o algo. Ya no puedo subir más para arriba. Y si me dice que está abajo. Vamos, algo, tío Vamos, chiquito Vamos, dron bonito Qué bueno el dron Me reviento. Me va para abajo, cuidado, eh. No la lo revienta, tenemos cuidado. El dron, si es que lo tengo detrás, ¿eh? aquí, dron activado. Bien, máscara y munición de rifle. Dice que hay algo más, pero dice que está abajo. Yo que sé, aquí, pero abajo, ¿no? Pues nada, vamos para allá. que hay otro por abajo no sé tío es que me gusta coger todas las pero muchas veces no se pueden cogerlos todos eh, y sigue diciendo que está abajo he si un de rifle de voy vale Tenemos que llegar al tejado. Eh, pasa aquí, tío. Bueno, bueno, bueno. Madre mía, chavales. Corre, corre. Buah, chaval. reventado un poquillo, no? La tierra. ¿Otro? ¿Me llevo allí, tío? Arde, arde en el infierno. Arde, maldito. Ahí, pasa Ahí, tengo otro allí. Ahí me movió. Toma Bueno, ya no tengo munición de esta, ¿eh? de aquí de armadura. ¿eh? Vamos a buscarle bien ahí, en la huerta ese. Ahí me movió, me movió, me he me que me va a levantar. No creo Tío. traen el ascensor venga ok hay que darle el botón o va solo ¿o ¿qué pasa? ¿automático? sí, automático yeah, pues genial ahí yo creo que yo de arriba es nivel nivel 2 que estamos y munición que no nos falte Okay. Está hecho polvo, eh. ¿Qué vienen? Oye, nada de todo. Vamos. A mí. ¿Han revientado el dron ya o qué? Cuidado, eh. Bien. Viene otro, vamos para allá. Uy, el dron como lo revienta. Bueno, me quedo sin munición. Bien, bien. Cuidado, cuidado. Bien, bien. Uy, bueno, el dron, tío El dron a lo mejor que hemos contratado, eh, chavales Nos curamos ahí, ¿vale? A ver si podemos ir para allá Oh, el dron, qué bueno Oh, nuestro amiguete, qué bueno O te voy a a ti Eh, que viene De esta, okay. que es lo que queremos ahora. No hay nadie mejor. Alguien habla, solo que no estará por la labor. Como yo, ya has liderado tropas. Esto no es muy distinto. Es totalmente distinto, Tomás. A la guerra se va para matar. Y aquí se trata de vivir. Sé preparar emboscadas y solicitar ataques aéreos, pero no tengo ni idea. es la de esa. Una guerrera, un soldado. Aquí hay uno, tío ¡Viene! Eh, ¡Vende el cuchillo! Ahora bien Ok Así podemos llegar al tejado A coger todo una pistola, eh. Coger todo. Bueno, vamos a ver. Ojo. Venga, dale ahí, duro. informativa sobre el viernes negro. No Granadita, me... no buena Como el tejado ya, eh. Venga, por aquí. ¿Eh? ¿Esto qué? La llave, tío. Ah, que no la tenemos. Es otro. Otro baúl que no tenemos. Usa pues cerca de un de este para escalarlo. No sé por ahí no puedo escalar. Zona de honor de No tengo ni idea, chaval. Por algún lado tendremos que ir. Por aquí. ¡Ojo! El dron se me ha roto. Aquí el puesto de francotirador. Vale. Su botellita. Ahí, mira. Tenemos ahí. Ok fresillo está la gente? ¿está aquí? Armadura destruible, un enemigo cuenta con equipo protector pesado ahora concentrar el fuego en esas piezas de armadura para destruirla antes de empezar a dañarlo a, a ellos ok vale ¿qué hacemos? amiga Eliminar los el birros del santo pues venga Vamos a el dron. Vamos. Vamos tú. ¿Dónde están? Ojo, se está todo lleno, tío. no bueno, que me vean el dron. Ya me he liado. Por ahí, ¿eh? Aquí no me sube, tío A ver Aquí no me sube ¿Están, tío? He venido aquí a por ellos Y no está Me está escapando ¡Guau, mi dron No sé a quién le dispara, nena Ahí está, tío, el pavo Oh, son estos chungos, ¿eh? no estoy a ver esperando nada La otra se me ha escapado Que no sé dónde está la amiga Aquí viene. Sí, ahí viene uno Venga Otra, otra, otra Por tierra ¡Viéntalo! Drone ¿Dónde vas tú? No por allí Vamos, madrón. Taca. De la armadura, tío, Lo cogemos, eh, mueva, mueva, bua, la chava. Ahí está el santo, me revienta, bien, bien, ujo, guante, uy, no cayó, y otro ahí. muy lejos, tío debería ayudar a ver vamos a sacar el dron vale parece que había otro por aquí eh, cuidado que aparecen por todos lados, cuidado, cuidado viene otro por aquí Viene otro, no lo veo bien, <risa> buena, de Leonor. Vale, así si podemos coger algún luz o algo. Tío. A ver, la puerta que no nos deja. Pues dice que hay algo ahí. A ver si está por aquí arriba o algo. No parece. No, por aquí no me deja subir. Entonces no sé por qué hemos subido aquí arriba, pero bueno. está decorar algo de luz antes de irnos Si es que podemos, claro Esto me dice que está abajo Y arriba puede ser que haya algo, tío No tengo ni idea, eh Pero no cojo nada <ríe> Aquí Aquí Ok, una granada bueno, buenas, supongo. No puedo coger más nada. Ok. Munición, como gastar un montón. Ahí nos pedía la llave, creo. había no, no, que me dejaran subir algo, no sé, o entrar pero no lo veo claro esto no lo veo claro pero nada, me lo aspiro Si rescatamos aquí a la niña y. Está Leano? Tu madre nos envía para llegar. Hasta ahí, leche. Le vale. ¿Quiénes sois? ¿Qué ha pasado? Está en shock. La bajaré cuando pueda andar. Nos vemos luego en el tren. Pues estupendo. Volver al vestíbulo, ¿vale? Y asegurar la salida del hotel para poder salir con la niña, supongo. Ok. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. No sé qué os parece. A mí me ha gustado. Nos falta ahí muchos coleccionables para encontrar y tal. Pero en principio, pues vamos superando las misiones. O a sea, si subimos de nivel otra vez. Que estaría muy bien. Venga, chicos, chicas. Aquí nos despedimos. Al sheriff bandolero que ha llegado a la ciudad. saludo para todos. Chao, chao, nos vemos en la próxima.